Con este último textito, que pues no lo pensaba incorporar al libro, pero apareció como justo a última hora este texto, y una madrugada lo escribí cuando ya faltaban tres días para maquetarlo, y, y como que decía: llévame, llévame al libro, llévame también. Y, y por supuesto que, que decidí, decidí apuntarlo. Se titula. El mundo necesita tu luz. Es un poco así. ¿eh? El mundo necesita personas que amen lo que hacen. Y el encendido, que crean en sí mismos, que amen la tierra que pisan y el cielo que les alopa, que cedan el manejo de sus vidas a sus sueños y no a sus miedos. El mundo necesita personas posadas, locas por la vida. Todas somos únicos, todos tenemos un don que nos hace únicos, inigualables e irrepetibles. Pero para hacer brillar nuestro tesoro, es necesario desaprender, liberarnos de todo lo impuesto, de todo lo que no pertenece a nuestra esencia, y comenzar a recordar que no hay límites en la maravilla que habita en el interior de un corazón que convierte. En...